Oye, el no va a jugar. No, pues si, sí, eh, eh. o sea, si ¿sí va a jugar solo que tiene internet de la NASA. Ah, se fue. Ah, bueno, que lo No va a aparecer en el video. Si sí, lo voy a aparecer en mi canal. Saluda a la gente. Chao. Ya, pues en serio, saluda. Si no saludáis, te voy a pegar Hola. Les dijo el pico de la bola. Ya ahora. Vamos a jugar unas. Para el no después de hace no sé cuánto tiempo que no subo un video de fall guys el el está comiendo papa y si es que yo yo soy papa master no toco este modo que este modo es Easy dale ¿Pacundo? ¿Pacundo? una bebida una bebida si va si va Puta no no no no no no no no no no no no no ¡Ay, no, hermano, no, es, es que cae ese huevo, me agarró. Correle, no, No no no no no Voy, voy muy lag, Bueno, bueno, si no hue. Equipo. No. Hola, no, hola, no. hola, no, hola, no, hola, no. wee. Insanidí, loco bueno está al ¡No! ¡Se cayó! ¡Pues bueno, a por el lugar que más ¡Por el lugar más tonto que me voy a llegar, ¿no? ¡Hola, niños! ¡Qué gracia! ¡Qué decía! estaba ¡Ven, también! ¡Se va a caer! ¡Ah, el directo! Sí. ¡Pero si lo ah. No, cuando, espérame, espérame, espérame! ¡Facundo para que, que no. bueno, con cuál se ¿Toma? baila! Con, la, con el 1 creo, sí, con el 4 Oh, le están agarrando. ¿Está Dale, llevo, ¿no? <risa> wow. Oye, el, el, el oye, Julián, ¿te diste cuenta que el, el Juanco es el único que juega Free Fire? Sí. Yo ya no juego Free Fire. Es que le homosexual. <risa> ah, buena, ya no eres fan de gur. <risa> Ay, lo dice que el, el que también lo jugaba. Eh, pero lo, lo jugué lo, y después, o sea, lo jugué y después lo dejé jugar y no lo jugué nunca más. Porque ese juego ya no es una caca. ¡Mira! O sea, ¡Mira aquí. un negro! <risa> mira, en, en la portada de los juegos apa sí, aparece. Que sirvió, sí, aparece sí, el bien. aparece el. ¿Cómo se llama este? Reformame. El. Sí. No, el yaco. <risa> <risa> ya. Pero vaya, le puse el le después si no lo, se si lo la página si cuando ah, sí. pues, sí, para que o sea lleno de gays o sea tú o sea el site el site va a ver este video en youtube te va, te va a pegar me vale verga el site el site te juro que si te veo en la calle te parto los dientes que no tenéis porque ya te lo saqué porque, todo. Porque es un viejo un simbionte. Además de querías eso, lo que acaba de decir Julián, te gusta el free fire. ¿Te gusta el culo? Oh, sí, de más. ¿Te gusta la Josefa No, aún no alcancé. Pura. bueno mensaje, mira, esto, esto es para ti. Este es mi regalito. Métanse al... sea, Vale, eh, eh. eso ahí. Vale, Hoy ya comenzó. Este es en el de los... ¡Ah! No, hermano, este es el mejor. Este es donde el Maxi se... Sí, se... Sí, se cayó porque te iba a Se huyó. En, en, en el que... Era la Cuando el Maxi te ejemplo? dijo, cuando el Maxi te dijo, ¡Ah, Te voy a ganar y se cayó. Sí. Julián le dio Y la risa de mono La mía. te dejaste compartir pantalla ahora como veo. Mura en el poji. Pero así. No, que, que, no. no me yeah, casifique igual malos tontitos ¡Malos tontitos! Ah, pique, me casi pique igual igual malos hijos de la gran pu... No, no, ¡Bueno! qué grifo cállense! ¡Cállense, cállense! ya Mira, claro para jugar esto tienes que jugar tranquilo No, no tanto remordimiento porque usted... No no, no tanta preocupación... no usted, me cosa, pregunta gano, que No Voy por acá voy por acá voy por acá rumio. y de ni primos si sí, sí, pues somos nosotros peaje, pero, pero si sí, pues, la la la la soy yo lo yo soy yo soy llevo soy yo salta salta salta salta Ay, ya. salta yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy yo lo que le falta <ríe> la, que se, la que te comiste <ríe> de almuerzo y desayuno voy a casar no, ¡Oh, no soy el la gente no soy el de <ríe> <¡Papá! ríe> la Maxi todos dicen que Venezuela está en la mala mire esto no da agua esto da chocolatito ¡Oh! Puta, hermano soy si a nadie te agarra toda mi colección de figuras no no me la voy a dar de ninguna forma pero igual bueno. ¿Sí? ¿Sí? se cayó se ¿Sí? ¿Sí cayó sano mueve lo no, que dios te dio no, te regalo te obsequio ¡Está la pulgar No, no me saque el clip porque si me saca el tizón a Julián no te le veo en la cara, se le ve el cocodrilo, el oño niño. Lo que te gusta comer Cocodrilo asado El oño niño O sea, el ah. que dice, el que dice A ah", Es fan de... De Robles mm. ah. ¡Ah! A <risa> Rompió el micrófono ah. Oye Julián, no te escuchamos y... Oh, no. Ah, ¡No, no, te como lo en el no, tumble no, no, no. Si sí, es verdad Aquí ah, ah, está. están los <tose> pro tips pero, pero si es la copia, muy originalmente es la copia de este mapa No, pero es que en el tumble hay más pro tips Ya Si, sí. porque acá es más diversión Porque más variada mi mapa Y que logras cosas Por eso, pues te digo que Falcayo es mejor <tose> El coño pero, hermano, no que es cocodrilo camina hacia adelante y se mueve no. porque le Al cocodrilo, no. ¿sabes que le gusta? No. Le, qué le gusta? Sí! <ríe> <risa> o sea, lo que te gusta a ti... <risa> lo, que, lo que... lo que le dan a la, a, a, a la Josefa. <risa> no, perdón, Josefa, no creo que me funen. ¡Vamos! ¿Eh? ¡Ahí va, ahí va! ¡No! ¡No clasifique! Sí, porque no te laváis la boca. No tanto como el Facundo. <ríe> la Josefa. <ríe> la Josefa. El que hice una letra, el que hizo una palabra con la letra A es Facundo. de ah, Ya, empezamos con la frase. ¡Obra! <risa> <risa> ¡Mira el caballo! ¡Pectina el caballo! ¡Oye! ¿Qué? ¡Y domo paloma! ¡Curru! ¡Curru! ¡Curru! Sube, baja, bro. ¡Sube! ¡Baja! No pasa que nos dio cáncer Ya miren cabros, voy a hacer un poco chip Un poco chip, cabros miren, un poco no chip No me importa, jugaste de body Miren cabros, un poco chip <risa> <risa> No, no te soy de cualquier lado No, no, a ser besitos. besitoso No, ya me voy a caer <risa> <risa> ah. <risa> <risa> ¡Sí! ¡Ya me salieron todos los mocos! <risa> ¡Puta! Me llegaron los mocos al piso, loco. ¡No me dieron pija! <risa> ¡Ya, mucho mos falga y, y por hoy!